Este es un programa realizado por una institución sin fines de lucro. Dosis TV, un encuentro con la sabiduría. Estamos nuevamente aquí con ustedes para continuar con el curso de Gnosis y obviamente nos encontramos nuevamente con Gastón. Eh, en este tema del día de hoy, Gastón, vamos a hablar entonces del tema número 3. Eh, sí. eh, y el tema número 3 lleva como título El despertar de nuestra conciencia. Eh, haciendo una pequeña introducción en, en lo que vamos a tocar en este tema, eh, podemos decir que cuando nosotros nos, nos referimos a la conciencia, nos estamos refiriendo a un estado, es decir, que tiene que ver con un, eh, con una iluminación interna, es decir, con un estado de, podríamos decir, de apertura mental, de, de, de alerta a novedad, es decir, este, no como normalmente uno puede tratar con bueno, una persona que está con la conciencia despierta, una persona que está eh, activa, viva, ¿no? O sea, una conciencia dormida, o inconsciente es una persona que está desmayada. No, en este caso particular, cuando nosotros hablamos de conciencia, nos estamos refiriendo a un estado de, de, de alerta novedad, podríamos decir, ¿no? Entonces, eh, la conferencia lleva como título el despertar de la conciencia. ¿Por qué decimos que estamos dormidos, bastante? Claro, como decías vos, Horacio, eh, no tiene que ver con el estado de vigilia, ¿no? El estar claro. despierto o estar dormido. Este, como hablamos en otras conferencias, eh, el, el ego o los agregados psicológicos eh, que abundan en nosotros hacen que, que nuestra conciencia se duerma. Decíamos que la conciencia es nuestra esencia en acción. Correcto. ¿no? Eh, decíamos que la esencia es nuestra real existencia, nuestra parte pura, nuestra parte divina, uh -huh. con lo que nosotros venimos desde que nacemos. Eh, por eso decimos que un chico es pura esencia cuando nace, puro amor, eh, ya que todavía el agregado psicológico no se expresa en los primeros años de vida. Eh, por eso decimos que la conciencia duerme cuando la esencia no está en acción. Exacto, cuando nuestra parte más pura, podríamos decir, o del ser humano, nuestra, la parte más pura del ser humano no se expresa eh, normalmente. Claro. Entonces en ese momento la, la persona, podríamos decir, está dormida porque... En él se expresa justamente lo opuesto que son los agregados psicológicos. Claro. ¿Y qué le sucede a una persona que, como nosotros decimos dentro del conocimiento gnóstico, está dormida, con su conciencia está dormida, o sea que se está expresando sí. un ego? Y bueno, normalmente nos pasan un montón de situaciones de vida que hacen que suframos, que seamos infelices. ¿no? Si uno pudiese estar con la conciencia despierta eh, durante todo el día, eh, uno sería feliz. Claro, porque normalmente, decir, ustedes imagínense, nosotros hablábamos en, en, en otra conferencia como eh, la, el número dos, que era ego, esencia y personalidad, y decíamos que el ego es un es un aspecto negativo que se expresa en cada uno de nosotros y que obviamente lleva como consecuencias todos los problemas que, que tiene el ser humano en la vida, ¿no es cierto? Todas las, las situaciones de, de, incluso de enfermedad, ¿no es cierto? Sí. De, eh, bueno, de problemas que tenemos con nuestra, nuestra sociedad, en donde nos desenvolvemos, en nuestro trabajo, en el, en el estudio, es decir, las situaciones que podríamos decir entre comillas normales del ser humano expresándose en la vida y cometiendo errores constantemente, son como consecuencia de la conciencia dormida. Por eso que en ese este título de la conferencia del día de hoy decimos el despertar de la conciencia. Que con eso estamos expresando que es una necesidad el despertar de la conciencia, ¿sí? Porque una persona con la conciencia despierta sería, como vos decís, todo una persona que vive su vida en, este, correctamente, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Claro. Eh, las situaciones de vida personales de cada uno puede hacer que uno pase por buenos o malos momentos. ¿no? Uh -huh. El tema es cómo afronta uno claro. esas situaciones de vida. Eh, nosotros decimos que el agregado psicológico, digamos, es una mala secretaria entre nosotros y el entorno. Uh -huh. eh, muchas veces eh, quien interviene ante una impresión del exterior eh, es nuestro agregado psicológico y no nuestra conciencia. Supongamos un insulto de una persona hacia nosotros. Si nuestra conciencia no está despierta en ese momento, y está despierto, digamos, el agregado psicológico, uh -huh. nos identificamos con esa situación y nos sentimos ofendidos, agredidos, humillados, y genera en nosotros un estado eh, inarmónico, de infelicidad. De... Claro, porque como vos decís en ese ejemplo, suponete que alguien viene, Antonio, no, no, y nos insulta, tenga o no tenga razón, ¿no es cierto? Su insulto, claro. pero nosotros no estamos ubicados, o con nuestra conciencia despierta, Obviamente el que se expresa normalmente en nosotros va a ser un, un agregado psicológico de la ira, del orgullo herido. Entonces si fuera de la ira y nosotros somos medio violentos, actuamos con violencia y somos capaces de irnos a las manos. ¿sí? O una persona que se siente con su orgullo herido, es decir, porque bueno, llega una persona externa y nos viene con alguna situación así, obviamente esa persona, nosotros reaccionamos y nos sentimos mal por eso que nos está pasando. Entonces lamentablemente es así como nos movemos nosotros en la vida dormidos constantemente y eso es lo que es el causante de todos los errores y de todas las problemáticas del ser humano y en esta sociedad en la cual nos movemos por eso en esta conferencia que nosotros hablamos despertar de la conciencia y decimos que es una necesidad el despertar de la conciencia porque nosotros podremos ser artífices de una mejor vida de una mejor calidad de vida Así Porque como vos bien decís, podemos resolver favorablemente cada situación o cada evento de nuestra vida, ¿sí? Claro. Y, y ¿cómo, o sea, cómo, vamos a ver, para poder este, introducirnos un poquito más en el tema, es decir, este, ¿de qué manera se duerme nuestra conciencia? O dar ejemplo de cómo, se, cómo nos manejamos con esa dormidera de nuestra conciencia. Claro, eh, la Gnosis nos dice que hay eh, dos maneras muy notables de ver cómo se duerme nuestra conciencia. Eh, una, una de las formas es la, la identificación uh -huh. y otra es la fascinación. Ante eh, un evento como el que nombrábamos recién, eh, un eh, insulto, insulto sí. una persona nos insulta, nosotros nos identificamos. O sea, ¿cómo es esto? El agregado psicológico de turno, el ego de turno, el orgullo o sí. la ira, se identifican con ese, ese insulto y nosotros reaccionamos este, inconscientemente. Claro. Con lo que resulto, con un con violencia, acto de violencia, sí. con un ataque de tristeza, exacto. un montón de manifestaciones en nuestro físico, en nuestras emociones, que hacen que se si note claramente que estamos dormidos, ¿no es cierto? Claro. Que reaccionamos mecánicamente, que no tenemos manejo sobre la situación, sobre nosotros. Exacto. Eh, esa sería una forma de expresar en este ejemplo la identificación. Nos identificamos con el evento, y después sucede, eh, primero es una identificación, es decir, alguien nos insulta y nosotros nos enganchamos, nos como se, enganchamos. se dice normalmente, identificarse sí. sería engancharse. Enganchar. Y después viene lo que nosotros llamamos dentro de la noche la fascinación, fascinación, que ya sería un muy, nivel superior, un nivel superior, sí. un estado de dormidera total. Exacto. ¿sí? Y ahí Exacto. actuamos en consecuencia con ira, es eh, decir, con violencia, yeah. eh, con tristeza, con, eh, bueno, todos los estados emocionales y psicológicos que uno dice normalmente, eh, son normales del ser humano, pero en realidad no es, no tendría por qué ser así. Claro. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos lo que nosotros pretendemos a través del conocimiento gnóstico, el despertar de nuestra conciencia, podríamos actuar correctamente en este caso. ¿Cómo sería no. actuar correctamente en el caso de un insultador? Que viene y nos insulta. Dejemos de lado si tiene o no tiene razón. Claro. Sí. Eh, correctamente, si nosotros en ese momento tuviésemos la conciencia despierta, no habría un agregado psicológico que se identificara con eh, la agresión, digamos. Uh -huh. O sea, no habría un Horacio o un Gastón que en ese momento se identifique. Porque, eh, ¿qué pasa? Puede que el agregado en nosotros esté, pero si la conciencia actúa, el agregado no se puede expresar. La, la, el simbolismo de la conciencia o de la esencia despierta es el simbolismo de las antiguas este, eh, leyendas o, o eh, eh, cómo se dice eh, distintas este eventos en los cuales los antiguos gladiadores actuaban con un escudo ante la agresión claro ¿no? exacto. o sea exacto. nuestra conciencia sería, el sería escudo, un escudo ante la situación, la situación ¿sí? y, pero ese escudo ese escudo no solo nos protegería de ese de ese de ese ataque no es cierto del insultador sino que nosotros actuaríamos en ese momento con nuestra esencia, con nuestra conciencia, de tal manera que no nos afectaría ese insulto. Exacto. Como normalmente se dice si algo nos resbala, ¿no? Pero tan, no es tan así de que uno, bueno, porque también podríamos decir, sí, sí te insulta, te quedas en el molde, no decís nada, pero la procesión va por dentro. Claro. Eso no es la, la conciencia de La noci nos invita a. A través de prácticas, profundizar uh -huh. en esto del despertar de la conciencia. En un primer momento, obviamente, nosotros lo que vamos a hacer es no reaccionar. Claro. Este, pero a medida que uno va profundizando con las prácticas y técnicas que nos brinda la Gnosis, uno llega a esos estados en donde no se mueven emociones. Exacto. Porque uno realmente no se, no se identifica con la situación porque va eliminando esos agregados psicológicos que son los que se alimentan de esas situaciones. Claro. Un ejemplo claro de una persona totalmente despierta eh, sirete, y que esas cosas no le afectaban, eh, eh, Gandhi. ¿Te acuerdas? Claro. Eh, Muhammad Gandhi. Es decir, por ejemplo, él hizo toda un, un, una filosofía de vida a, a la no reacción. Claro. ¿sí? El famoso Ainza se llama. Es decir, no reacción entre las distintas cosas. él lo insultaban y le venían, le decían de todo y él se mantenía con esa postura de una conciencia activa, despierta, de decir, este y eso no lo afectaba. Porque uno puede decir, como te dije recién, uno no reacciona, pero cuando va la procesión por dentro, claro. uno se siente mal, pero no, no es eso lo que nosotros pretendemos. No, no. ¿sí? La idea no, no, es, no es, digamos, morderse por dentro y, y tener remordimiento y, re, y resentimiento, porque eh, estaríamos dándole alimento a otros agregados psicológicos. Claro, claro. La idea es ir eliminando esos arreglos psicológicos que son los que causan que la conciencia se duerma, ¿cierto? Claro, como vos bien decías, Gastón, es decir, la Gnosis nos brinda determinado tipo de prácticas para, poder, para un, poder uno trabajar con ese despertar de la conciencia, que son los famosos recuerdos de sí, el estar este, ubicado, es decir, y bueno, son determinadas formas que uno tiene de trabajar sobre uno claro. mismo, que eso es lo que la Gnosis nos brinda como práctica, ¿no? Claro. Eh, la clave del sol, la, la clave, clave de sol que la, sol, la vamos a explicar ahora, sí, claro. sí, sí, sí, sí. Este, y todo eso nos lleva a nosotros a entender que entonces eh, si nosotros verdaderamente queremos tener una vida en la cual eh, mejoremos nuestra calidad de vida como siempre es uno de los objetivos que, que podemos conseguir a través del conocimiento, a través de la análisis obviamente el despertar de la conciencia es una es un aspecto clave claro. Otro ejemplo de una persona con la conciencia despierta es esa persona que está atenta a todo lo que está sucediendo. No solamente afuera, sino también dentro de él. Claro. ¿Sí? En sus estados psicológicos, en sus estados emocionales, en su mente. Está constantemente activa en su conciencia, de tal manera que está atento a un pensamiento que está sucediendo en él. Sabe por dónde se está desenvolviendo ese estado emocional, tiene sí. ese equilibrio, ¿sí? Si hay algún defecto de eso, algún agregado psicológico de eso que está actuando por allí, ¿no? entonces esa persona es una persona despierta. Ese es uno de los objetivos, claro. ¿no? Sí, sí. Y seres despiertos tenemos a lo largo de la historia en ¿Sí? los maestros espirituales de todo el mundo. Ahí, allí encontramos ejemplos de cómo personas han podido eliminar este, todo ese agregado psicológico y han generado eh, en ellos seres de, de conciencia superior, ¿no? por así claro, decirlo, claro. Por seres despierten. Y por otro lado, vemos lamentablemente hoy eh, en la humanidad como la, la fascinación, mm -hmm. es, es esto que decíamos, que la conciencia se duerme totalmente en caso de donde la persona se desequilibra por mm -hmm. completo, eh, psicológicamente, emocionalmente, y pasa lo que vemos. Diariamente, ¿no? Diariamente. En las ¿no? noticias estamos viendo situaciones que lamentablemente llevan a, nos dan eh, a entender lo que nosotros pretendemos, que es que la, lamentablemente el ser humano hoy vive con la conciencia dormida. Entonces es una necesidad el despertar de nuestra conciencia. Bueno. Eh, recién hablábamos de la clave del sol. ¿Queréis explicar un poquito la, la clave del sol? ¿Cómo es este, de nosotros sol. hablamos para, sí. para estar atentos? Claro. Este. La clave de sol eh, nos indica en esas tres siglas, sujeto, objeto, lugar. Uh -huh. eh, lo que hace es que uno se ubique en el momento en, en donde está, donde está viviendo. Eh, las siglas significan eso, qué hago, sujeto, este, quién soy, eh, objeto, qué estoy haciendo y en dónde estoy. Eh, lo que nos permite esa, esa práctica eh, es darnos cuenta de lo que uno está haciendo en el momento que lo está haciendo, para no dejarse, eh, no distraerse, digamos, uh -huh. por así decirlo. Y, y eso empieza a generar en nosotros una práctica que si la llevamos a cabo habitualmente, eh, nos mantiene en el momento eh, en el momento presente, ¿no? Correcto, correcto. Eh, para es una de especie de técnica. Es una técnica que de a poquito logra en nosotros ubicarnos constantemente en el lugar, en el momento presente. Claro, o sea que sería lo que nosotros dentro de la luz llamamos un recuerdo de sí, estar atento y recordándonos a nosotros mismos claro. es decir, no olvidarnos de nosotros porque lamentablemente cuando uno dice que la persona está dormida, es porque se ha olvidado de sí, está identificada ¿sí? con el evento, con la situación con el exterior claro. es decir, este, eh, y entonces se olvida de esa eh, ubicación que tiene que tener en todo su aspecto ¿sí? claro. psicológico, mental, emocional, etc. Etcétera, etcétera. Bueno eh, de alguna manera esto es un, un principio de lo que es la conferencia, que podríamos decir una base porque dentro de, la, de, la, de, este, de este principio de, de curso que estamos dando por televisión es simplemente una orientación de lo que son estos temas. Estos temas se desarrollan dentro de las distintas instituciones gnósticas en profundidad y con prácticas que nos lleven a verdaderamente vivir esto de forma concreta, real, seria, de todos los días, ¿no es cierto?, para mejorar nuestra calidad de vida, ese es el objetivo. Entonces invitamos a todos los televidentes a hacer nuestros cursos presenciales, que hoy por hoy se están dictando en nuestra sede, eh, aquí en Tres Arroyos, en calle Ajuena, la 158, la sede de la NOCIS, y también hoy por hoy también estamos dictando cursos en otros lugares, como eh, decir este, el Centro Cultural La Estación, y bueno y a lo largo de la República Argentina y del mundo, obviamente en cualquier sede del Centro Cultural, de algún sede o centro de, la institu de nuestra institución, pueden ustedes eh, acercarse a hacer los cursos de forma presencial. Gastón, eh, gracias por acompañarme en esta, en esta patriada, como se dice, ¿no es cierto?, de llevar adelante lo que es el curso de Gnosis por, por televisión. Y bueno, poco a poco iremos profundizando y avanzando en lo que es el conocimiento y descubriendo aspectos inter eh, interesantes para mejorar, como decíamos, nuestras calidades de vida a través del conocimiento.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 Avenida Güemes 2200, teléfono 428-689, Tres Arroyos. 100 Ingeniería, Calefacción, Refrigeración, Respuestos y Herramientas, todo para el técnico instalador. Venta de calderas Inmergas, Piso Radiante, Lucio B. López 1277, teléfonos 1552-2363, 15 34 17 42 Mail administración arroba cieningeniería punto com punto ar tres arroyos. Fin. Espacio de publicidad. Nocis TV. Un encuentro con la sabiduría. Hemos explicado la importancia del despertar de la conciencia. ¿Qué puede hacer esto por nosotros? ¿Podemos tener el poder de crear el tipo de vida que queramos? Sí. Sin embargo, la transformación de nuestra vida comienza con algo fundamental. La transformación de las impresiones. ¿Es posible transformar nuestra vida? ¿Cómo? ¿Cuáles son las ventajas de esta transformación? Necesitamos comprender que lo importante para nosotros es conseguir la transformación de la vida. Y esto es posible si uno se lo propone profundamente. Transformación significa que una cosa cambia en otra diferente. Existen transformaciones muy conocidas de la materia. Por ejemplo, el azúcar se transforma en alcohol. Esta es la transformación de una sustancia molecular en otra sustancia molecular. Los alquimistas de la Edad Media hablaban de la transmutación del plomo en oro. Querían indicar la transmutación del plomo de la personalidad, en el oro del espíritu. En los Evangelios, la idea del hombre terrenal... Comparado este a una semilla capaz de crecimiento, tiene la misma significación. Sin embargo, es obvio que si el grano no muere, la planta no nace. En toda transformación existe muerte y nacimiento, o muerte y resurrección. El hombre es una máquina capaz de transformar ciertos alimentos que llegan a él para seguir subsistiendo. Los alimentos que penetran en nuestro organismo, se dividen en tres categorías. Al primero lo podemos denominar comida. Si no fuera por el estómago, no sería posible la transformación de la primera clase de alimentos. Sin embargo, puede alguien permanecer algún tiempo sin comer. No es pues el alimento más importante. La segunda clase de alimento es el prana que entra con el oxígeno dentro de nuestro cuerpo físico. E incuestionablemente, existe un órgano u órganos especiales para la transformación del alimento que entra por la nariz. Así pues, es más importante la respiración que el alimento que comemos, ya que podríamos durar hasta cerca de un mes sin comer, pero no podríamos durar mucho tiempo sin respirar. Y por último, existe una tercera clase de alimento, que de hecho es aún más importante. Me refiero en forma enfática a las impresiones. Incuestionablemente, no podríamos nosotros durar ni un segundo si no existieran las impresiones. ¿Qué es una impresión? Todo lo que podamos percibir. Cualquier imagen, sonido, olor, sensación, sabor, estímulo, etcétera. Es una impresión. Todo ese mundo exterior que nos rodea, lo percibimos nosotros a través de las diversas impresiones que penetran por los sentidos. Así que las impresiones son fundamentales. Desgraciadamente, a diferencia de lo que ocurre con la comida y el aire que respiramos, no hay un órgano para la digestión y transformación de las impresiones. Cuando comemos el alimento, este es transformado en todos esos elementos vitales tan indispensables para la vida. Si un alimento, por ejemplo, pasara por el estómago y no se transformara, sería, sencillamente, una indigestión. Pero, ¿por qué no existe también una transformación de las impresiones? Para el propósito de la naturaleza, no hay necesidad alguna de que el animal intelectual transforme sus impresiones. Sin embargo, si queremos dejar de ser simplemente animales intelectuales y convertirnos en verdaderos hombres, debemos aprender cómo transformar las impresiones. ¿Por qué es importante trabajar con las impresiones para cambiar nuestra vida? ¿No está escrito que nosotros evolucionamos debido a los procesos evolutivos de la naturaleza? El animal intelectual quiere dejar de sufrir, pero no hace nada por cambiar no lucha por pasar a un nivel superior del ser. Entonces, ¿cómo puede cambiar? Todos los fenómenos son discontinuos. El dogma de la evolución no sirve para nada, como no sea para estancarnos. La mayoría de las gentes, en el terreno de la vida práctica, creen que este mundo físico les va a dar lo que anhelan, y he ahí, mis estimados amigos, una tremenda equivocación no existe realmente eso de la vida externa. Esto que estamos diciendo es muy revolucionario, pues todo el mundo cree que lo físico es lo real. Pero si vamos un poquito más al fondo, nos daremos cuenta de que lo que realmente estamos percibiendo a cada instante son meramente las impresiones. La vida es una sucesión de impresiones, y no como creen muchos, ignorantes ilustrados, una cosa sólida, física, de tipo exclusivamente material. La realidad de la vida para nosotros son sus impresiones. Es posible que ustedes crean que la vida que tienen existe como tal y no como sus impresiones. Estamos tan sugestionados por el mundo físico que, obviamente, así piensa la gente. Pero si meditamos profundamente en todo lo que vemos llegamos a la conclusión de que lo real son las impresiones. Estas, como ya dije, llegan a la mente a través de las ventanas de los cinco sentidos. Si no tuviéramos, por ejemplo, ojos para ver, ni oídos para oír, ni tacto para tocar, ni olfato para oler, o ni siquiera gusto para saborear los alimentos que entran en nuestro organismo, ¿existiría para nosotros esto que se llama mundo físico? Claro que no. Todos los acontecimientos de la vida... ...llegan a la mente en forma de impresiones. Todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresiones. Alegría, tristeza, esperanza, desesperación, problemas, preocupaciones, etc. Llegan a la mente en forma de impresiones. Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea... ...siempre llega a la mente en forma de impresiones. Por lo tanto... Es vital trabajar las impresiones. Bien, esto empieza a tener sentido, pero todavía hay algunas dudas. ¿Qué sucedería si no transformamos nuestras impresiones? ¿Cuáles son las consecuencias? Como quiera que desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de transformar o digerir impresiones, éstas se convierten en agregados psíquicos, es decir, en yoes. Si no transformamos la mala impresión que recibimos, por ejemplo, de un insultador, entonces esa impresión se convierte dentro de nosotros en un yo de venganza. Si no transformamos la impresión que nos provoca una persona del sexo opuesto, incuestionablemente esta se convertirá en un yo de lujuria. Supongamos que un individuo, por ejemplo, ve una mujer provocativa y no transforma sus impresiones. El resultado será que las mismas exigen en él un deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser el resultado mecánico de la impresión recibida. Y se plasma en nuestra psiquis, en forma de elemento inhumano, en un nuevo yo de tipo lujurioso, que viene a agregarse a la suma ya existente de elementos inhumanos que en su totalidad constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. En nosotros existe ira, codicia lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula. ¿Codicia? Indudablemente, muchas cosas despertaron en nosotros la codicia. El dinero, las joyas, las cosas materiales de todo tipo, etc. Esos objetos llegaron a nosotros en forma de impresiones. Nosotros cometimos el error de no haber transformado esas impresiones en una cosa diferente, en una admiración por la belleza, o en el altruismo, o en la alegría, por el bien ajeno, etc. Naturalmente, tales impresiones no transformadas se convirtieron en yoes de codicia y ahora cargamos en nuestro interior. Así que, hoy en día nos toca trabajar sobre las impresiones que tenemos en nuestro interior y sobre sus resultados mecánicos. Manojos de yoes, penitencieros y mitones que ahora necesitamos comprender y eliminar. Los resultados de la no transformación de impresiones también se manifiestan a nivel personal en nuestra interrelación con los demás y los resultados son visibles. ¿Qué vemos a nuestro alrededor? Las gentes se tornaron maliciosas, regelosas, desconfiadas, astutas, perversas. Ya nadie cree en nadie. Ningún empleo da la felicidad. El sentido del verdadero amor se ha perdido. Las gente se casan hoy y se divorcian mañana. La unidad de los hogares se ha perdido. La vergüenza orgánica ya no existe. Esta es la causa de tanta corrupción. Gnosis TV. Un encuentro con la sabiduría. Espacio de publicidad. Estudie Gnosis. Ciencia. Arte. Filosofía. Y religión.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 ¿Puede decirnos cuál es la manera de transformar las impresiones? Como hemos visto, no transformar las impresiones equivale a crear yoes. No solamente tenemos los yoes que poseemos, esos que traemos de existencias anteriores, sino lo que es peor. Estamos creando todos los días nuevos yoes, y eso es lamentable. Dejar de crear yoes es indispensable. Eso es posible únicamente digiriendo, transformando las impresiones. ¿Y cómo digerirlas? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? Mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se transforman. Normalmente, las impresiones hieren a la mente. Y la mente entonces reacciona contra el impacto proveniente del mundo exterior. Si nos pegan, pegamos. Debemos evitar tal reacción. Y eso sería posible exclusivamente interponiendo la conciencia entre la mente y las impresiones. ¿Cómo podemos interponer la conciencia entre las impresiones y la mente? ¿Cómo podemos asegurarnos de que sea la conciencia quien reciba las impresiones y no la mente? Es muy sencillo. Jamás olvidarnos de nosotros mismos, de nuestro propio ser. Porque si uno se olvida de su propio ser interior, en presencia de un insultador, termina insultando. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una persona del sexo opuesto, termina fornicando. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta percepción, de alerta en novedad, cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando más y más consciente. Así que, no olvidarse de sí mismos es la clave que nos permite manejar inteligentemente la conciencia. Cuando uno no se olvida de sí mismo, interpone entre la mente y las impresiones eso que se llama conciencia. Lo hermoso es que sea la conciencia la que reciba las impresiones que vienen del mundo exterior. Porque la conciencia puede transformarlas en algo diferente. En elementos creadores, en elementos superlativos del ser, en fuerzas diamantinas que sirven para el desarrollo de los chakras. En múltiples fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos poderes que existen en nuestra constitución interna. Desgraciadamente, las gentes no se recuerdan a sí mismas jamás. Por eso es que las impresiones llegan a nuestra mente y permanecen así, completamente sin transformar, dando origen, como es natural, a los agregados psíquicos, a los yoes. Entonces es necesario saber que todos los yoes que tenemos son el resultado de impresiones no digeridas, no transformadas. Y esto es lamentable. Alguien podría darse el lujo de disolver todos sus yoes. Pero si se olvida de sí mismo, vuelve a crear nuevos yoes. Todo el problema de la liberación se fundamenta en la transformación, y la transformación tiene por basamento el sacrificio. No deben olvidarse de sí mismos. No se olviden de su propio ser. Así fortalecerán el anhelo de llegar a él es necesario que seamos más reflexivos. Si una persona se encuentra desesperada por algún problema, sentimental, económico o político, obviamente se ha olvidado de sí misma. Tal persona, si se detiene un instante, si observa la situación y trata de recordarse a sí misma y luego se esfuerza en comprender el sentido de su actitud. Si reflexiona un poco... Si piensa en que todo pasa, en que la vida es ilusoria, fugaz, y en que la muerte reduce a cenizas todas las vanidades del mundo, si comprende que su problema en el fondo no es más que un fuego fatuo que pronto se apaga, verá de pronto con sorpresa que todo ha cambiado. Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser. ¿Qué es eso que llamamos vida? Ciertamente es como una película, ¿sí? Y cuando llega la hora de la muerte, regresamos al punto de partida de esa película y nos la llevamos para la eternidad. Al retornar, al regresar con este ego, uno lo hace con su película, al reestructurarse con un nuevo organismo, uno proyecta nuevamente su película en la pantalla de la existencia. ¿Y qué proyecta? ¿Su vida? ¿Cuál? La de siempre. La misma que tuvo en la existencia anterior. Todo eso que uno proyecta, de hecho, está programado desde el nacimiento, en el cerebro. De manera que somos robots programados. ¿Entonces? es esta dolorosa existencia que nosotros llevamos pura ilusión algo vano con justa razón dicen los hindúes que este mundo es solo maya que este mundo es ilusorio que no tiene ningún valor necesitamos tener existencia real porque todavía no la tenemos para tenerla necesitamos dejar de ser robots y podemos dejar de serlo eliminando todos los agregados psíquicos. Eso es obvio. Sin embargo, saber que tenemos que eliminar los agregados psíquicos no es todo. Necesitamos dejar de crear nuevos agregados. Necesitamos digerir las impresiones. Transformarlas en fuerzas distintas, para no crear nuevos yoes. También necesitamos transformar las viejas impresiones, las que dieron origen a los yoes que actualmente tenemos. Y eso es posible a través de la autorreflexión. Interesante, muy interesante. Ahora entiendo la importancia de la transformación de las impresiones y del modo de hacerlo a cada momento. ¿Qué sucede cuando empezamos a transformar las impresiones? ¿Qué sucede cuando empezamos a transformar las impresiones? Nuestros pacientes oyentes deben saber que hemos llamado a este importante asunto de la transformación de las impresiones el primer choque consciente. ¿Por qué llamamos al trabajo sobre la transformación de las impresiones el primer choque consciente? Por un solo motivo. Porque es algo que en modo alguno podríamos efectuar en forma meramente mecánica. Se necesita de un esfuerzo autoconsciente. Es claro que un aspirante que comience a comprender esta clase de trabajo, obviamente, comienza también a dejar de ser un hombre mecánico. Si queremos ser distintos, necesitamos transformarnos íntegramente. Y si queremos transformarnos, debemos empezar por transformar las impresiones. Ahí está la clave para la transformación radical del individuo. Hola, estimados televidentes de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Eh, nuevamente aquí, eh, con ustedes, este, en este programa, y en el día de hoy vamos a presentar en esta parte del programa a un amigo, eh, Noé Da Silva, eh, el instructor gnóstico, nos visita en esta oportunidad para dialogar con relación a lo que siempre hacemos, que es dialogar sobre Gnosis, sobre ese conocimiento, sabiduría. Y, y el tema... Hola, don eh, Noé, ¿cómo andas? Tan Excelente, caldante. de maravilla, gracias. perfecto, así me gusta. <risa> eh, Noé, que es venezolano, ¿sí? Bueno, este, hace muy poquito que anda por acá, por Argentina, este, ayudándonos un poco con todo lo que tenga que ver con, con el conocimiento, con la sabiduría, o sea, con las instrucciones de Gnosis. Que a propósito les quería comunicar que también es importante saberlo, que estos cursos que nosotros damos, que ya lo hemos publicitado en nuestra oportunidad, incluso estamos dando a través de esta parte del programa, este, con relación al, a, a lo que nosotros denominamos dentro de la noción Primera Cámara, es decir, eh, que se hacen en forma presencial. Ustedes pueden asistir a estos cursos en la calle Escuenaga 158 de esta ciudad de desarrollo y también estamos dando por estos días eh, una apertura a los cursos en, en el Centro Cultural de la Estación. Así que obviamente los volvemos a repetir, es este, la invitación a todos ustedes, a aquellos que les interese. Eh, formar parte de lo que es estos cursos de conocimiento, de autoconocimiento, que tienen una importancia, eh, o sea, una importante trascendencia en el sentido de que nos ayudan mucho a mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, sin más este, presentaciones vamos a ver el tema de hoy, que con Noé estuvimos hablando un poquito y, y decíamos que vamos a hablar de un aspecto del, del conocimiento gnóstico que tiene que ver con el origen del hombre, ¿sí? Es decir, que muchas veces uno... Bueno, tenemos muchas teorías con relación a cuándo surge el hombre sobre el planeta, ¿no es cierto? Pero, eh, ¿qué le podés hablar, Noé, de ese aspecto? Ok. Bueno, nuevamente un saludo especial a todos los televidentes. De veras que, en cuanto al conocimiento gnóstico, mi amigo Horacio, como es tan amplio, nosotros, a través de este conocimiento maravilloso, no podemos olvidar en ningún momento que él se fundamenta en lo que son los cuatro pilares del saber uh -huh. universal uh -huh. y que como conocimiento fundamentado en esos pilares de la sabiduría pues este tiene no pueden estar separados esos pilares esos pilares a saber para todos nosotros uno es la ciencia, otro es el arte, la filosofía y la religión correcto, correcto cuando nosotros hablamos del origen del hombre pues normalmente tomamos en cuenta dos visiones. Una que nos la presenta a nosotros la religión, que es la que comúnmente las personas manejan, que nos dicen o creemos la mayoría, este aspecto de que el hombre fue creado por Dios. Todos nosotros creemos eso porque nos lo han enseñado o inculcado desde pequeños en nuestra infancia. Y el otro aspecto, pues, para los que no son tan religiosos o tan amantes a la religión, es el científico. Entonces, cuando se habla de ese origen del hombre, encontramos un gran dilema. Porque el religioso nos habla a nosotros de que el hombre lo creó Dios. Y el científico, cuando él entra a sus laboratorios y a hacer sus, sus estudios relacionados a la ciencia... Dicen que cuando van allá a entrar a ese laboratorio dejan dos cosas afuera. Una es el sombrero y el otro es, adiós, las creencias. Claro. Sí, sí, Porque sí, sí. la ciencia se fundamenta en que si no lo ve, no, no lo, lo cree. cree. Y de ahí conseguimos o aparece lo que es el ateísmo. Entonces, la gnosis como ese conocimiento universal en ningún momento separa esos cuatro pilares y pues encontramos de que hay razones muy científicas dentro de lo religioso y hay también muchas razones religiosas dentro de lo científico para poder nosotros encontrar una razón lógica hermanada desde luego a cómo es el origen cuál es el origen del hombre en sí que sin duda alguna en estos tiempos con todos los avances tecnológicos que hay, que han habido, todavía sigue siendo un gran enigma, un gran enigma para la humanidad. ¿O quién de nosotros podría en verdad asegurar y estar completamente seguro que conoce cuál es nuestro origen? Si la persona es científica pudiera decir, no, bueno, es que el hombre llegó o existe a través de lo que es el proceso de la evolución según Darwin ¿No? según la teoría de Darwin uh -huh. pero sabemos nosotros que eso no deja de ser una hipótesis, uh -huh. eso es solamente una hipótesis y toda hipótesis fue... sí, sí. Es pues es que no recupada. ha sido uh -huh. es ejecutada y todavía no ha sido concluida uh -huh. y no ha sido concluida simplemente porque todavía la ciencia no ha encontrado ese último eslabón que ellos le llaman el eslabón perdido que es el que une al último mono en su proceso sí. evolutivo con el primer hombre. Claro, correcto. Y mientras ese eslabón no aparezca, pues desde luego no la, teoría la teoría no es comprobada. Razón por la cual, dice el, el gran filósofo Goethe, que toda teoría es gris y que solo es verde el árbol de dorados frutos, que es la vida. Uh -huh. La noción como ciencia nos lleva a ir mucho más allá de eso, de una teoría, de una creencia. La otra visión, que es la religiosa, es que desde pequeño Horacio nos uh -huh. dijeron, bueno, a nosotros nos hizo Dios, y cuando tú le preguntas a tu padre cómo nos hizo Dios, nuestros padres nos dicen, bueno, agarró una sí, bola sí, sí, sí. de barro, este, le dio forma, y hizo este maravilloso cuerpo, con un soplo de vida. Eh, algunos más chiquitos, otros más grandes. Sí, me refería a este maravilloso cuerpo. Sí. Eh, resulta ser de que, pues, cuando a nosotros nos dan ese tipo de respuesta, quedan, surgen muchas dudas en Mucho la mente, en la sí. mente de, de sí, cualquier sí. persona. Sí, dudas apenas normales. Uh -huh. Entonces, desde luego hay maneras en que nosotros a través de la ciencia gnóstica podemos comprobar cómo es ese proceso. ¿Y cómo es? Uy Dios. Pero ya vamos para allá, mi apreciado amigo Horacio. Taja inquietante. Inquietante con la inquietud. Bueno, el proceso no deja de ser interesante, ya lo vamos a explicar un poco porque también queremos dejar muchas inquietudes a todos nuestros amigos oyentes para invitarlos a la reflexión y desde luego a los temas que acabas de hacer la invitación que son los talleres de primera cámara que constan más de 15 minutos y poder desarrollar temas amplios Ajá. como este en relación al origen de nosotros los hombres y desde luego a conocer al mismo hombre nos encontramos con esas dos formas la científica que no deja de ser una teoría, y la religiosa que no deja de ser una teoría convertida en creencia. Si nosotros estudiamos las antiguas culturas de nuestro continente americano, nos damos cuenta de que ellos, por ejemplo, cuando hablaban del origen de ro del hombre, perdón, eh, si estudiamos el Popol Bull, uh -huh. que es un libro sagrado de lo que son nuestras culturas antiguas de nuestro continente, porque ¿cómo llegó, por ejemplo, la creencia de que nosotros venimos del barro? Sea, a través de lo que es la Biblia o el cristianismo claro, que nos claro, lo trajeron claro. los españoles cuando invadieron estas tierras. Sí, ¿sí? Sí, sí. Si en ningún momento los españoles hubiesen invadido estas tierras, pues nosotros no creeríamos en que, por ejemplo, somos creados o nos crearon del barro. Uh -huh. Creeríamos en que nos crearon del maíz como lo creían nuestros antiguos ancestros o que nos crearon de la madera ¿ves? como lo decían los nahuas. los nahuas, por ejemplo de, dice un antiguo códice náhuas que los hombres fueron creados por los dioses o sea, los dioses crearon a los hombres de madera y más adelante de esas escrituras antiguas dice otro códice después de habernos creado de madera lo fusionaron con la divinidad. Cuando la persona empieza a utilizar la lógica, Horacio, y para todos nuestros amigos oyentes, nos damos cuenta de que nosotros, sin intención de ofender, porque no es la idea, a veces se toma como ofensa, pero a veces nosotros tomamos costumbres de vida o actitudes de vida como una creencia muy fuerte, muy arriesgada, sin fundamento. Por ejemplo, este tema que estamos tratando en relación al origen del hombre y tendemos a señalar o a criticar otras creencias. Quizás el científico al ver que no hay una lógica en que el hombre sea creado del barro, del maíz, o de la madera, por ejemplo... Uh -huh. ...lógico, va a decir... ...no, esto no tiene... No tiene ...sentido, sentido. Exacto. y va a buscar... ...el origen por otro lugar... ...porque necesita experimentar... Eh, ...esas antiguas culturas... ...como lo era... ...la cultura náhuatl... ...la cultura azteca, que nos hablan de que... ...los hombres fueron creados por el maíz... ...o fueron hechos sí, de no, madera... No, ...o como lo no, era... No, ...esa no, cultura no, antigua de que nos dice que en el Génesis que Dios fue, creó al hombre de barro todos esos libros sagrados que no son solamente para nosotros los estudiantes de la Gnosis no son solamente la Biblia hebrea sino uh -huh. también esos libros que hemos mencionado hasta ahora y sagrados porque guardan enseñanzas trascendentales right. que, que, que tienen un misterio y que ese misterio Hoy en día está actualizado para la vida en todos los sentidos. Cuando nosotros aprendemos a ver estas antiguas enseñanzas, aprendemos a leer donde el que lo escribió, el maestro, no, a leer donde el maestro no, no escribe, sí, encontramos que hay una sabiduría oculta, guardada en un aspecto simbólico, alegórico, representativo y que no está hecho o escrito para leerlo a la letra muerta, sí, sí. como decía el sí, gran sí, Como Carina lo hemos hablado de... muchas veces, ¿no? Letra sí. viva, que es este, encontrar detrás de ese de este de escrito, el verdadero contenido, lo que verdaderamente quieren decir, y que muchas veces está en parábolas, como normalmente se dice, ¿no es cierto? También. Claro, porque los antiguos escribían para la conciencia. Uh -huh entonces es como cuando nosotros hacemos la asociación muy simple como cuando la madre le lee un cuento al niño antes de acostarlo mm -hmm. le quiere yeah. dar una enseñanza asocia lo más que puede eh, para que el niño entienda a su nivel, a su nivel exacto. y llegará un momento en que pues irá este, subiendo de niveles apreciado amigo Horacio y a todas las personas que nos oyen a través de este excelente programa televisivo pues nosotros necesitamos, como seres humanos, cada vez buscar subir de nivel. Y sube, subir de, de nivel significa para nosotros, dentro del anticismo universal, ir conociéndonos a sí mismos uh -huh. No podría ninguna persona conocer el, ori el origen del hombre si no se conoce a sí mismo. No podremos nosotros buscar el origen del hombre fuera del hombre sino dentro, dentro de los mismos. Entonces, este inicialmente, dentro de lo que son estos temas maravillosos de Gnosis, a nosotros se nos entregan herramientas maravillosas, y los vamos a dejar con la inquietud, <risa> <risa> herramientas maravillosas para que nosotros podamos, eh, a través de la práctica, poder evidenciar tantos aspectos como estos que estamos hablando en este momento, del autoconocimiento, incluyendo de dónde venimos, cómo surgimos, y estas herramientas son las que propiamente las vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿no es cierto? Claro. Que, que, como siempre decimos, esa invitación a, este, a, a un curso de autoconocimiento, que no sea meramente intelectual, eh, como dice Noé, es decir, este, nosotros mm, podemos llegar a tener un montón de teorías, pero verdaderamente lo, lo real, lo, lo concreto de esas teorías, se va a hacer carne y sangre nosotros cuando lo vivenciemos. Y eso se vivencia a través de las prácticas, ¿no? Es decir, siempre decimos que Desde eh, nosotros queremos un conocimiento que nos sirva, que nos sea útil. Claro. Porque de qué nos serviría, por ejemplo, saber o conocer el origen del hombre si sí, en nosotros no se produce un cambio no es cierto que verdaderamente es ese conocimiento esa sabiduría del saber de dónde venimos hacia dónde vamos sea algo serio y real para justamente el camino que tenemos que transitar en esta existencia y quizás en otras existencias si eh, sí. ¿no? Eh, no, no sé cómo andamos de tiempo estamos más o menos en tiempo con relación a esta parte del programa pero lo vamos a continuar porque vamos a dejarle la incógnita, como dice Noé, es decir, ahí estamos, ¿no? El tirete, en un próximo el programa un próximo vamos a hacer caso. una breve relación entre lo que la ciencia debería estudiar, cómo debería enfocarse, Exacto. para poder llegar a conocer el origen del hombre. Porque estamos limitados, o la ciencia actual se limita a lo que es la tercera dimensión. Y mientras esté limitada al aspecto de la tercera dimensión, no va a poder ir más allá. Exacto. Entonces, depende del tiempo Listo, Noel, sí, te agradecemos muchísimo eh, Y bueno, obviamente no va a ser la primera vez que estamos aquí Porque vamos a continuar con el tema Y desentrañando estos grandes misterios y enigmas ¿No es cierto? Que tienen que ver con el hombre mismo Muchas gracias por la invitación, Horacio Agradecido, ¿no? Nos no, está bueno, Noel <risa> Nocis TV Un encuentro con la sabiduría Espacio de publicidad